Las bullas del día. Señores, una trágica noticia ayer. Tuvimos todo lo que sigue en el mundo de, de lo urbano aquí en San Francisco de Macorís. Desconocidos mataron de un disparo ayer a nuestro amigo Joel Durán, mejor conocido como El C. Joe el sobresaliente. En horas de la tarde de domingo, durante 29 años, falleció tras recibir las heridas por los desconocidos quienes desplazaban en una camioneta en la urbanización castellana, en momentos en que discutía con varias mujeres. En si yo lo conocí. póngalo ahora, yo pido esa imagen. Ahora yo... Póngame la de él solo. En Siyou, yo lo, cono, lo conocía desde hace, de, de hace tiempo, porque siempre ha estado envuelto en lo urbano y yo siempre desde que desde pequeño he estado en ese ámbito. Era un muchacho que no sabía decir que no. En cuanto a no, no sabe decir que no, le hacía un favor a cualquiera, no importa la hora. Muchacho que solo se empeñaba en ser artista, en lograr una pegada, tiraba, yo decía, pero tú estás tirando canciones diarias es diaria, ahí donde dos y dosis, dosis es, tiene el estudio, y siempre paraba ahí. Incluso ahí fue que murió en el estudio. No salía de ahí ahí fue que tuvo su lecho de muerte. Un muchacho lleno de vida, en el bajo mundo, como dicen, con deseo de superación, porque siempre decía que iba a ser más grande que el alfa y que siempre con esos sueños de ser un artista escribiendo a cada momento porque la gente está muy equivocada, artista no hay que estar pegado para usted ser un artista usted tiene que nacer con un arte y usted es artista, no tiene que eh, ser pegado como algunos ignorantes que, que han comentado porque aquí hay personas muy, muy ignorantes pinto no, que dónde, cuál canción tiene que pegar, no es así. Un artista porque improvisaba, le gustaba ese ámbito. Eso es un arte. Usted tiene que hacer con eso. Usted no puede venir de la nada de que yo soy cantante porque usted no lo, no lo va a hacer. Lo hace? lo hace? lo hace? lo hace? Es lo que te digo. Y, y todo el sector San Martín, la Castellana, San Francisco hetero, le ha, le ha dolido la muerte de NC de Joe, porque un muchachito que. Tranquilo, no me metía con nadie. Me ayudó en la canción Sin Macarilla, porque amanece, prácticamente amanecimos en el estudio y estaba ahí. Ese se va a pegar y devuélvete. Ay, ay, ay, sin mascarilla, Ando un video por ahí. Y me ayudó mucho, y me dijo Ponte. Pues yo no soy artista, es lo que le digo. Entonces, para arrimar, él me ayudó bastante. Mira, esto es así, esto es así, en el estudio de doce allá, junto con el FADE. Y es lamentable lo que está pasando aquí en este pueblo y en este país. Aquí es más difícil matar un pollo que una gente. Es más difícil matar un pollo que una gente. Ya aquí la gente no le teme a cámara, la gente no le teme. Los ladrones miran a cámara y se ríen en el único país. Y se meten de mujer y se roban agua. Sí, y de todo. Debemos pedirle a Dios, la gente tomar conciencia, aquellas personas que no pueden tener dos tragos en la cabeza, que usan estupefacientes, cuando le dan esos arranques quieren matar a la gente. Usted no sabe el dolor que usted ha dejado en cada familia para usted venir y matar una gente. También, el general Sena Roja debe sentarse con sus policías, sus trabajadores y hablar. Porque en enero, ¿cuántos muertos van? Entonces, deben hacer algo. Hay muchísimos departamentos la policía. Deben hacer algo, hablar, reunirse con las entidades eh, de la, del orden para ver si se acaba esto. ¿Cómo es eso que una, una patrulla no puede entrar dice, por un barrio? Dice, ah, no, que no, no puede entrar para allá. Ah, no, no, no cojan para allá. Entonces. Si la policía no tiene esto, tienen que hacer algo. Porque mire, ese muchacho lleno de vida. En si yo le hacía un mandado a cualquiera, a la hora que sea, papá tarima, dígame. ¿Tú me entiendes? Bien, en ambiente. O sea, cuando llegaba a los sitios, todo el mundo riéndose con él, porque era un muchacho de ambiente. ¿Entiendes? Mira de qué manera, de qué manera parte. Hello, buena. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Saludos, saludos, hermano. Bendiciones de Dios para ti, Julio César Pimentel. Amén, la gente buena de Pimentel, Julio César. Lamentando el caso de ese joven para que la autoridad haga hincapié contra esa delincuencia que matan a ese joven. Claro, y por claro. otro lado, hacer una denuncia sobre un caso que pasó en Pimentel. Digan adelante. En Pimentel se está dando la tarea, la Policía Nacional, maltratando la juventud de Pimentel. Hoy en día fue un sobrino mío que lo maltrataron en su casa, Juan Carlos Acosta, Jerez. Lo maltrataron, le dieron golpe, lo humillaron alante de su esposa, alante de más personas que habían, con testigo. Entonces la Policía Nacional no puede tratar en ningún momento la, la ciudadanía así. Ya Pimentel está alto, porque en Pimentel, como no hay medio de comunicación, que el único que habla en los teléfonos soy yo, Pimentel tiene miedo enfrentarse contra la máxima autoridad, diría el fiscal, diría los medios de comunicación, para denunciar algo, ya que Pimentel no son gente, ya que Pimentel no son gente de tener vale, valentía de enfrentar ciertas situación que claro, está pasando en Pimentel, claro, no, tienen que unirse, tienen ahí que está unirse. La fiscalía también, que tiene que hacer hincapié con lo que está pasando en Pimentel, porque hoy fue agredido ese sobrino mío, mañana puede ser agredido tú mismo, que trabajas en la prensa. Claro, eso, puede ser no, claro eso es claro, eso así, Atenc en la fiscal. Atención. Entonces por favor los medios de comunicación digan algo de la policía que está tratando la policía en Pimentel. Buena tarde y cuídate mucho. Muchas gracias hermano, muchas gracias la gente fría de Pimentel, gente nuestra. Los pimenteleses son de nosotros siempre, toda la vida. Eh, atención a la policía que están denunciando maltrato allá en Pimentel. Están denunciando maltrato. Va, va, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. El comandante, hello, buenas. Los infelices que no hacen nada, haciendo bulto. Entonces matando a la gente buena, tranquila, y ellos haciendo bulto con lo que no se mete con nadie. Eso es así, hermano. Una sinvergüenza. Que, que, es que no es autoridad, nunca va a haber autoridad ningún gobierno, porque eso es lo que le parece. Es así, usted tiene toda la razón. Hoy fue la. Eh, la hoy parte. Nuestro amigo el C. Yo. Mañana puede ser otra persona. Pero la, que, la muchacha no eran amigos de él, no eran amigos de él. Está involucrada otra artista también, de aquí, de San Francisco de Macorís, que. Ahí están los implicados en, en el hecho. Ahí, como usted puede ver, la detenida es Natasha Suriel, mejor conocida como la Real, Music, la Real Musa. No se puede confiar en esto nadie. La Real Musa está involucrada en ese hecho donde quedó sin vida nuestro amigo NC Joe, esperemos en Dios que se aclare todo y hay tres personas prófugas eh, de las que andaban con la real musa Natasha Suriel, eh, eso fue hoy la declaración, vamos a ver lo que ella dijo gracias que el teléfono de él está ahí, están lo que son las personas intelectuales, los que organizaron eso, yo no tengo que ver nada con eso me monté simplemente en la guagua me dijeron vamos a hacer una diligencia, fue con mi consentimiento que me monté, pero a mí nadie me va a acusar ese ese muerto porque él es mi amigo y porque... y todo va a salir a la luz permiso, porque tengo derecho a hablar y a decir la verdad la persona cuando me fueron a buscar a mí ya habían hablado con él, si yo, y de un celular se hicieron pasar por una muchachita para ubicarlo a él y él simplemente estúpidamente como siempre era agarró y se fue con Y cuando yo hice esa voz así, fue. le dije, si yo, ¿cuál es el problema que tú tienes con esa mujer? Para que si yo se fuera y hasta a mí me iban a matar. Yo no tengo que ver con eso y Dios lo sabe y mi loco ¿Y quiénes son los que estaban en el vehículo? Lo van a decir. Ahí están, ahí están la, las declaraciones de Natasha Zuriel, mejor conocida como la Real Musa. Vamos a ver el video de la cámara de seguridad. No, no lo tiene el video. No se nota, ¿no? En el video, como ella uh. dice. Esperemos en Dios que meta su mano y lo tenga en su gloria. Y que los culpables paguen por ese, ese hecho ocurrido ayer domingo. Eh, Las autoridades tienen el caso, están manejando el caso. Esperemos en Dios que paguen por lo, lo que hicieron a nuestro amigo Joel Durán, mejor conocido como NC Joe. Vámonos a una pausa y retornamos lo que es el programazo, los Osso bros